De fiesta, WPR y los cantores de Bayabón. Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica. Muchas felicidades, familia, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Ángel Torres, gracias por acompañarnos hoy sábado 10 de diciembre de 2022 donde estaremos presentando los sorteos de WABO, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que ustedes han hecho sus favoritos. Los mismos serán certificados por la auditora Isarel Román de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro ⁇ Company.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 que puedes llevarte a casa esos 116 millones de dólares que andas buscando. Y el juego de loto Cash de ayer, viernes 9 de diciembre, escuche bien, tuvo ganador de premio secundario con multiplicador por la cantidad de 25 mil dólares. Fue una jugada automática vendida en Maguelles Puma Service Station, en Ponce. Para el próximo lunes, Loto Cash tiene un acumulado de 590 mil dólares que pueden ser tuyos en un solo pago, al igual que la doble revancha que cuenta con 505 mil dólares. Vamos, ¿qué esperas? ¡Sala a hacer tu jugada!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 Vamos a dar comienzo a los sorteos de esta tarde con el Wild ball. Vamos a ver cuál es el bolo que puedes utilizar con el Wild ball. Es el 8. El 8. Ahora damos comienzo a los sorteos de esta tarde con el Pega 2. Boleto en mano y mucha suerte. Si jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4. El Pega 2 comienza con el 2. El 2, el segundo... Por ahí viene, es el 5, el 5, el número ganador de Pega 2 es el 2-5, repito, el número ganador, el 25. Seguimos ahora con el sorteo del Pega 3. Suerte a los jugadores de Pega 3 en el sorteo de día. Comienza con el 0, el 0, el segundo, es el 7, el 7 y cerrando Pega 3 es el 9. El 9, el número ganador en pega 3 es el 079. Repito, el número ganador es el 079. Y esta tarde cierra con el sorteo del pega 4. Última oportunidad de ganar esta tarde con Lotería Electrónica. Mucha suerte. El pega 4 comienza con el 3. El 3, el segundo es el 5. El 5, el segundo repitió el 5. El 5 y cerrando pega 4. Es el 2. El 2. El número ganador en pega 4 es 3552. Repito, el número ganador, el 3552. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta tarde. Para más información visita nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por acompañarnos. Sigan disfrutando de este hermoso sábado. Los esperamos en el sorteo de esta noche. Recuerde, es a las 9. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. De fiesta, WPR y los cantores de Regresamos a Días de Cine y regresamos a la conversación, retomando aquí el diálogo con Luis Molina Casanova. Que me quede pensando en el ejército de los soldados que te Muy dicen, bueno. ¿cuántos soldados tiene su ejército? Exacto. Yo estoy bregando con los que están en la prisión. Los que se van a ver son seis. Exacto, seis que están por las selvas así, viendo a los presos. Sí, porque presos. tampoco, no se puede poner como el más pobre del no, mundo. No, exacto, Eso es. no, exacto, Yo tengo le... 300, pero se, se van a ver seis. Se van a ver seis porque ya los 300 <risa> los que <firmé>. Qué fuerte <risa> es que uno tiene que... Tu experiencia con Televisión Española ha sido buena, Extraordinaria. ¿verdad? Acuérdate que yo tuve el privilegio de, una vez terminé de estudiar en la Escuela Superior Central y ser eh, principiante aquí en, en, en el Canal 6, eh, estuve dos años como un estudiante, estuve los 15 y 16 años, ¿verdad? A los 16 ya cumplido, pues el día de mi graduación, el regalo que me dio este canal, fue una beca para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, eh, cine y televisión, para allá tener lo que allá le llaman licenciatura, que es el, el bachillerato.